<laughs> oh so good in the neon light La perfección del cuerpo humano como ente motor y estético ha sido el eje principal del arte en la historia de la humanidad. Es así que varias investigaciones afirman que el hombre de la prehistoria primero pintó su cuerpo y luego se vistió. Y son estos dibujos sobre el lienzo vivo que representa el cuerpo una serie de mensajes en donde se afirmaba su identidad, la pertenencia a un grupo, el entorno o quizás una simbología de intimidación al enemigo, además de usar la pintura sobre el cuerpo como camuflaje para la guerra y la sobrevivencia. Es así que en la actualidad aparecen manifestaciones artísticas como el body art, como un estilo enmarcado en el arte conceptual, y dentro de esta se desglosa la técnica conocida como body painting o pintura corporal, que utiliza pigmentos aplicados sobre la piel como canalizador de diferentes sensaciones y mensajes. El body painting se diferencia mucho del tatuaje corporal, pues en esta la temporalidad fugaz de la técnica hace que se requiera de una renovación constante del diseño inicial. Cada diseño a realizarse permite representar al mundo sociocultural tanto del artista como del modelo. En el Ecuador, otra de las manifestaciones artísticas es el black tape. Bienvenidos acá al mundo de loco art tattoo. Eh, yo soy Roberto Rodríguez, eh, me dedico al, al arte del tatuaje, la pintura, el body paint y al arte de lo que es el black tape. Eh, la diferencia es que en el, en el body paint nosotros vamos a utilizar colores, muchos colores y la técnica puede ser en, eh, con, con las manos, se le puede aplicar la pintura o la textura no podemos aplicar con el aerógrafo, pinceles bueno ya todo depende también la creatividad del, del, del artista lo que es el Black Tape como su nombre lo dice es con el, con el tape, no con la cinta adhesiva eh, también se puede utilizar eh, cintas de adhesivas eh, de, de colores pero en este caso vamos a utilizar el, el Black que sería el color negro empiezo a aplicar la técnica del black tape es estirando, dando formas, eh, en, enrollándole en el cuerpo. Esa es la técnica del, del, del black tape. Y se, se aplica en el cuerpo, eh, muchas veces en casos de desnudos o medio torso desnudo, dando efectos de, de, de ropa o lencería erótica. Uh -huh. Esto. Eh, nosotros, como artistas, antes éramos mal vistos por la sociedad. O sea, había gente que, que nos estimaba de locos, de, de que eso no está bien. Entonces, eso es lo, eh, el problema, ¿no? Bueno, ahora se ha ido rompiendo poco a poco estos tabús, este estigma, este, este ¿no? Para mí es, la primero, el ser responsable, eh, tener ética profesional. Eso eso eso ha sido lo, lo, lo mejor para mí, ¿no? tener Más que todo, tener la mente más abierta, ¿no? Y, y, y más que todo, ver que las cosas que estoy haciendo van eh, sin ningún morbo ni nada por ¿no? Ha habido muy, eh, por eso ha sido los choques ¿no? de mucha gente que a veces tú sabes cómo es la sociedad que, que te de loco que eres pornografista, que estás haciendo cosas que no están bien pero eso ha sido pero no, no, antes con, con los modelos lo, lo primerito es dar esa confianza de, de ser un buen profesional vamos a pesar de que esta técnica es un boom entre las expresiones artísticas de Occidente, gracias a lo provocativa que resulta la propuesta de usar al cuerpo como un lienzo vivo en una sociedad que intenta ocultarlo, opacarlo y reprimirlo, en la actualidad existen culturas donde el cuerpo humano es el protagonista, pintándolo y adornándolo con originalidad única. Países como Egipto, África, Oriente y Asia utilizan desde hace miles de años el ENA, tinte que proviene de una planta con tonos desde anaranjados hasta negro. Estos sirven como herramienta para adornar sus cuerpos dentro de rituales y ceremonias. Lo que es cierto es que el cuerpo es un arte en movimiento. Es el lienzo y el marco de la obra donde se constituyen relatos, luchas, manifestaciones y cambios. El cuerpo es el gestor del cambio.